del amor cuando el mismo te esquiva Si en tu vida no existe De repente se oculta Ese sentimiento que todos pronuncian Que todos disfrutan Pero en tu realidad Se esfuma de tu alma gemela bonita que te ame de verdad que se entregue tu vida compartirle tu historia tenerla tu vida mi motivo mi dicha donde dar el amor Puedes entregar cada día al tu amor el amor La escuela del amor no pasó por mi vida el amor da la espalda cuando lo necesitas La lección para amar reprove La hoja del amor no está escrita Porque el cupido falló Aunque sé que existes no te tengo en mi vida Tenerte en mi presente quiero de repente Aquí está mi amor, yo te espero la ciencia no vence mis ganas de encontrarte mi amor. ¡Muchas A entregar cada día